Hoy lunes entra en vigor la fase cero en todos los territorios de España, dentro del proceso de desescalada que tiene este país en las cuatro fases para buscar así la nueva normalidad. Pero ¿qué se puede hacer en la fase cero? Comercios y servicios, apertura de locales, peluquerías, dentistas, ferreterías, floristerías y centros de fisioterapia, eso sí lo harán con limitaciones, con cita previa y de forma individualizada, bares y restaurantes, en la fase 0 se abrirán los restaurantes y cafeterías con entrega para llevar, las personas no podrán consumir en el local pero sí podrán acercarse a retirar allí su pedido, los paseos y prácticas deportivas tendrán una limitación de horario de acuerdo a la franja de edad establecida, en un próximo vídeo te hablaré de las cuatro fases para la nueva normalidad que busca España. Un abrazo y espero que estés muy bien.